A continuación, te presentamos una serie de módulos para que tú y tu familia utilicéis de forma adecuada las nuevas tecnologías. En Gaptime, somos conscientes de la necesidad de que padres y madres se formen en el uso de las redes sociales, de las aplicaciones y conozcan los riesgos y amenazas que existen para poder guiar a sus hijos e hijas. Desde 2010, año en el que Didacnet comenzó su andadura, hemos visto cómo a veces, por miedo, por desconocimiento o simplemente por falta de tiempo, padres y madres dejan que sus hijos e hijas se adentren solos en el mundo de las nuevas tecnologías, sin ser conscientes del peligro que esto puede conllevar. En este módulo trataremos de que las redes sociales y las aplicaciones te dejen de sonar a chino. Conozcas cuáles son las que más utilizan tus hijos e hijas y te explicaremos cómo puedes utilizar el control parental para evitar riesgos. Con Gaptime podrás monitorizar la actividad digital que hagan tus hijos en la red y podrás controlar los dispositivos tanto en el uso de aplicaciones como en el acceso a internet.